Bueno, y nuestro reportaje, para darle un poquito de alegría a toda esta situación que estamos pasando... ...y que está todo el mundo tan preocupado, y le vamos a por un poquito de música... ...le vamos a por un poquito de alegría a todo este tema de aquí en Puerto Anú... Nos ...hemos venido también a darle la enhorabuena a nuestra querida Lucía... ...que ha hecho una reforma increíble y hay que renovarse, porque es que siempre se ha dicho... ...renovarse o morir y hay que renovarse, así que ha quedado muy bonito, hemos venido también a verlo... ...y le damos la enhorabuena Lucía, porque la verdad es que la puesta en escena... Precioso. Muchas gracias, Elena. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Y sí, muchísimas gracias. Nos ha costado un poco de tiempo, hemos tardado un poco, pero bueno, aquí estamos. Y estoy muy contenta también, ¿eh? Y fecha con el resultado. Mucho, mucho, es sí. Que muchas veces nos acostumbramos a lo clásico y decir no, no, no, no voy a cambiar nada porque esta es la esencia. Pero has mantenido la esencia y le has dado ese toque moderno también. ¿no? Sí, sí, sí, mirado? sí. Sí, exactamente, no, la esencia la hemos mantenido, yo lo he intentado, me dicen que está quedando bonito, ahora eh, la esencia no hay que perderla, ¿no? No lo queremos volver muy moderno, porque además ese restaurante tiene una historia bastante de los años pasados y esto eh, que la gente sigue sabiendo y pensando y sintiendo que todavía sigue siendo un restaurante familiar. Nos hemos renovado un poquito, le hemos dado este toque eh, un poco más moderno, eh, nos hemos actualizado, nada más. Hay que ponerse en el siglo que estamos y la carta ha cambiado algo, Lucía, alguna cosa, incorporación nueva? Eh, cuéntame cómo es la esencia de la carta. También. No, la carta no ha cambiado, uh, es la clásica, la de siempre, uh, si sí se puede decir uh, siempre mejoramos porque nosotros somos así, mejoramos. ...entonces tenemos nuevas sugerencias de nuestro chef Dario... ...eso sí, introducimos uh, cordero, por ejemplo, un pescado especial... ...eso sí, pero tú sabes que eso lo hacemos siempre... ...intentamos siempre sorprender un poquito al cliente... ...sin perder nuestra autenticidad. cocina mediterránea, italiana... ...con esos toques de los platos estrellas que tenéis... ...que son muy buenos también... ...que si quieres lo podemos mencionar para hacer mención a las cartas... Esos platos de estre estrella que siempre el cliente te demanda, ¿cuáles son? El cartocho, sexy pasta, ese es nuestro plato de estrella internacional, puedo decir. ¿eh? Uh -huh. Eso lo seguimos teniendo, o sea, sigue siendo un plato fuerte. Y luego todos los que es pasta, siciliana, eh, carbonara, papardelle, con ricotta, con verdura, con alcachofa, todo esto. Hay carne, pescado nuestro carpaccio, nuestra famosa ensalada, eh, bueno, y los postres, no podemos olvidar los postres, casero. La tarta caprese de limón, la tarta de queso, es, hay que decirlo, casero, casero, ¿eh? ...hecho con nuestras manos. Usted sabe que nosotros somos fans de la papardela... Y, ...y podemos dar fe... ...de que los productos son todos eh, de primera... De, de ...todo de primera, todo fresco... ...que trabajéis mucho con productos de temporada... ...esta berenjena que hacéis tan bien... ...la musaca, esto que hacéis tan bueno... ...la verdad es que se nota, se nota porque... P la perdóname, me he olvidado, la parmigiana... ...verdad, santa sí, parmigiana, sí, Esto es... Claro. ...yo diría, no porque la hacemos nosotros... ...pero por lo que me dicen los clientes, ¿eh? ¿eh?... ...única... Es la verdadera parmigiana de melanzana, eh, como se hace en Nápoles, en Nápoles. Bueno, tenemos aquí al fondo que vemos ya el saso, o sea que podemos decir que porque se ha hecho la reforma y tal, pero que hay tradiciones que vaya a seguir como es también los jueves temáticos. ¿Es saxofonista sí. o alguna? Sí, este año no hemos tenido mucha posibilidad porque por la obra he tenido que cerrar y eso, pero los jueves de música eh, en vivo de jazz con nuestro Leo lo seguimos manteniendo, la, los clientes ya esperan esto, vienen los jueves para esto, un poquito de música siempre viene bien y, con nuestro plato especial y cosas nuevas habrá para la próxima temporada, eso sí lo puedo decir, pero la música que nunca falta en la de los jueves, de Jazz en vivo. Luego hemos hecho un poco de update, como dicen en inglés, nos hemos renovado un poquito con el personal. De eso estoy muy contenta también. Eh, requiere un poco de mm, valor también para hacer algunos cambios, pero cuando son positivos y para bien, bienvenido sea Elena. Bueno, como vemos a tu derecha, que, que ya lo conocemos, pero presentarlo tú, lo Sí, yo <risa> voy a oficiar la presentación. Sí, nuestro nuevo director de sala, eh, Alfio. Buenas tardes, encantado. Eh, Alfio es un chico italiano, eh, como podéis ver, eh, joven nueva generación, eh, no te digo nuevo sistema, pero un poquito más moderno, eh, he tenido la gran suerte de conocerle eh, soy encantada, la verdad que soy encantada, está haciendo un buenísimo trabajo, habla idiomas, que aquí es muy importante por el sitio donde estamos, tanto para el público español, italiano y sobre todo inglés, eh, Nada, estoy muy contenta, eh, bueno, si se puede decir hablando, esto. La enhorabuena también, porque tú ya eres medio marbellí, ¿eh? Ya tú de italiano, yo creo que se te está pegando a ti mucho este aire marbellí, ¿no? ¿Cómo te sientes aquí? Me siento muy bien, aquí me siento muy bien. Eh, voy aprendiendo aún poco a poco el español, que siento que me falta un poquito, pero bueno, eh, considerando que lo he aprendido así, trabajando y hablando con amigos, eh, ...puedo decir que es un buen nivel, un poquito. profesional de este sector, ¿no? Así que, ¿cómo, cómo te, te has aceptado eh, la papandela, los clientes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto esta variedad de clientes extranjeros? ¿Cómo, cómo ha sido para ti este cambio? Eh, un cambio no muy difícil... ...porque lo que, lo que me hace me sentir confianza, con, con confianza... ...es la, la cocina italiana... ...que aquí ofrecemos a la clientela... Eh, ...siendo italiano me, me trovo bien con esto... Eh, me, lo que me encanta es ofrecerla a un público así andaluz... ...como esta magnífica tierra que eh, te le permite de, de hacerlo bien. ¿Cuál es tu filosofía ante un cliente? ¿La filosofía de la, de la atención que hay que tener hacia un cliente? ¿Cuál es? Hoy en día creo que no es más una... una, una un concepto de eh, dar un servicio al cliente, más sí que el cliente viva una experiencia, de cuando llega a la puerta a cuando se va. Entonces aquí estamos por ofrecer una experiencia al cliente, la experiencia de la una bella bueno, joyita eh, que tienes! Si ha... ha venido así, ha aprendido. Eh? Yo he hecho muy poco, yo solo he dicho bienvenido. Eh, darle una oportunidad y eh, soy encantada de ella ver por qué, ¿no? Porque lo llevan la sangre. Eh, sí. Sí que enhorabuena, te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Y Lucía, bueno, como vamos a seguir viniendo, vamos a seguir siendo fieles a esta casa, ya no irás contando novedades y, y ya sabes que ya mismo viene buen tiempo, bueno, ya lo tenemos, que no se nos ha ido el buen tiempo, pero que viene una época, Semana Santa, y viene ya un periodo que de estar con las pilas puestas y a trabajar mucho. Gracias. Sí, sí, sí, sí, no, nosotros lo tenemos clarísimo. Sol o no sol, o fiesta o no fiesta, la Papardella eh, siempre somos positivos. Eh, y eso es lo que queremos transmitir a todo el mundo. Obviamente estamos preparados. Estamos preparados, ya tenemos una experiencia, tenemos todo, tenemos mucha gana. Tengo gente joven que, es, que con mucha energía, posibilidad y alegría. Eh, nada, que vengan a la papardella de Puerto Banús.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 Oh, oh,